nos tuvimos que quitar los zapatos, vimos que algunos no se los habían quitado pero hay otros que sí, entonces pues no los tuvimos que quitar Aber da...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 No eh. Es lo que se queja de las cosas. Namaste. Namaste. Namaste. Ok. Cuidado, Meris. Namaste. A ¿Eh? ver.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 Atrás. Hemos visto otros que tenían una cola Como de hecho yo también ¿Eso también tiene cola? ¿Eso es tu cola o es tu más no, Es cola Creo que también tiene su cola Y bueno, para pasar ahí ya que quitar los zapatos pero ah, puedes lavar aquí los pies A ver. Y esa es la otra parte donde estábamos Hace rato Todo esto es parte del mismo Complejo sí. Y ya fuimos allá fuimos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 Todo esto es para dejar tus zapatos. Es que No puedes pasar con zapatos. Entonces sí. Sí se ha de llenar bastante. Y bien en indie y bien en inglés. Pues nos despedimos de este complejo de templos de Chatarún. El templo de allá ese, en ese edificio es el más importante por así decirlo porque es donde está la tumba de su santo eh, y ahí está este, puedes pasar y todo entonces como que el máximo templo y la gente viene aquí a de periodismo ahorita está totalmente vacío pero está bien para poderlo visitar tranquilamente eh, saludos y seguimos reportando desde Nueva Delhi bye Thank <laughs> you.